La economía tam, no la ha acabado con nosotros. Ha acabado con nosotros porque tú sabes que no tenemos que ir a las seis de la tarde para la casa. Ya si usted no cuadró, murió como quiera. No ha jodido la pandemia. Estamos cogidos. Claro que nos está afectando, porque no, no están llegando eh, pasajeros, como se dice, la llamada tan escasa. Eh, en la base también la llamada tan escasa, eh, nos ha afectado, vamos a decir un 80%, para no decir un 100%. Bueno, como taxista nos ha afectado, y no solamente a nosotros los taxistas, esto ha afectado al mundo entero, a la población entera, esto, esto vino a acabar el mundo. Entonces, en, el, en el caso de ustedes, donde el, los pasajeros se mueven horas de la noche. Claro que sí, claro que sí. Yo como trabajo de día, de 5 de la mañana a 5 de la tarde, eh, a mí me ha afectado, porque cuando me salían 20 clientes, ahora salen 5, 6. Entonces ya hay un déficit para uno subsistir. Mucho, mucho, ¿Por qué? porque no hay dinero, no hay gente en la calle, no hay movimiento.